Pescadito, fa qué hey pecadito ha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 Está falleciendo Mario, y eso que quebró una caña.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 distintos modelitos gorras de distintas marcas como Stripe Pro Mustad Monster viseras también gran gran gran variedad también tenemos los nuevos modelitos de gorras de la marca Fallo, de, Jean, de Tracker tenemos el modelo tipo Firuso de... las clásicas autoajustables,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 Cuando la línea cae en el agua, esto hace así cae, ya se desenganchó el anzuelo y tengo la brazolada acá abajo como corresponde, totalmente suelta. Esto es una buenísima. Se olvidan de todo lo que son los fierritos y que yo, esto <risa> hago así, está encarnado, lo puse acá, cayó la línea, se desenganchó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 combo de mar con la caña Spinit Samoa de 4 metros de composición de fibra en 3 tramos para un fácil transporte, soporta entre 200 y 300 gramos, con pasahilo rebatible para evitar rotura acompañado de un reel Spinit LB601, este reel tiene una capacidad de 180 metros del 0.45. La carga de nylon está incluida, lo abonás en 12 cuotas sin interés de 1.900 pesos.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 Ah, espectacular esta gente de donde la provincia de Santa Fe grande, visitándonos acá la tenemos a Carlito, doblete y doblete nomás muy bien que okay, viene No, te engancho De puta por Por eso Bueno Vamos a volverlo Al agua Vamos que se va Dale Dale Cárgelo nomás, para abajo. Ahí va. A ver, muy bien. Buenísimo. Ahí estamos. Sacarlo de adelante. Ah, no, empezamos, no. Empezamos. Dale, empezamos de agua. Dale, agua. No, dale. Dale, dale. No, Vamos, con ganas para abajo. ¿no? A ver, si lo borro.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 Eh, en tela poliéster Oxford en 600 eh, bien bien fuerte, bien reforzada y eh, impermeable, ¿no? por supuesto y a su vez con las paredes también en, en, en Oxford eh, Asimismo trae, viene con la funda que es muy importante que hay muchos gazebos que no traen su funda esto viene con la funda completo con lo cual el bolso de transporte que es muy, muy cómodo para llevarlo ideal para cuando salimos eh, al aire libre, ¿no? para la playa, para el camping, realmente nos da un ambiente muy grande, muy cómodo, esto tiene 3 metros por 3 metros y nos queda, nos queda libre hasta el techo de 2 metros 30 aproximadamente, súper súper recontra cómodo, muy fácil, muy simple de armar eh, y bueno, estos nacebos tienen un precio realmente muy acomodado por la calidad que tienen, ¿no? así que bueno, como siempre decimos,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 Estoy yendo a Emilio. la de Emilio? ¿Está lindo el ¿Está ahí Ahí ¿Está lo Emilio? bueno, Muy bueno Isa.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 Los ver, ¿eh? me muestran un poquito la pesca A ver, algo pescamos, ¿no? Suárez, Vamos, todavía ¿Qué les pareció? A ver, acá arriba, arriba los pescados Uah, Arriba los pescados Vamos, arriba los pescados Vamos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 aquí en el Mar del Placa. Pescado para todos tenemos, para que podamos comer, bueno, y, y de paso las aves también aprovechan.